Buenas noches mis zánganos, quiero empezar este programa dándoles las gracias porque sin su apoyo no podríamos seguir reinventándonos, muchos de ustedes sabrán que Radio Darío en León tenía más de 70 años de informar al pueblo, sin embargo con tantos atropellos intentando desaparecerla pues nos han obligado a trascender y pasar de radio a lo que somos ahora Darío Medios y eso no sería posible sin el apoyo de ustedes, nuestros seguidores, que con un like, con compartir nuestro contenido nos ayudan a vencer la censura. Así es que en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. En el programa de hoy vamos a dejar descansar a los políticos porque seguro que ya tienen suficiente con sus conciencias. Si es que tienen que con tanta maldad y saña que se han empeñado en contra del pueblo, seguro que en esta Semana Santa les sale el mero chamuco en persona. Y hablando de los mitos y tradiciones de Semana Santa, en el programa de hoy vamos a hablar de esas comidas tradiciones y costumbres que tenemos los nicas en la semana mayor. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¡Qué sanganada! Recuerdo que cuando estaba pequeña se escuchaban historias de historias. Me acuerdo que escuchaba que si cortabas un árbol en Semana Santa, el árbol sangraba, o que si te metías a bañar al mar, te convertías en sirena. Habían otras más allá, como que a nosotros no nos permitían escupir, porque decían que era como escupirle la cara a Cristo. Mi abuelita también nos contaba que no se podían bañar si no era con guacal. Y una de las más populares en todo el país es que no se puede comer carne. Criticar al prójimo, sí. Comer carne, no. Estas tradiciones poco a poco han venido cambiando o han venido desapareciendo. Pero sin duda alguna, eh, nuestro país es tan rico en cultura que cada municipio, cada región le impregna sus propias eh, costumbres. Cuéntenos en los comentarios cuáles son esas eh, tradiciones, eh, esas comidas que diferencian a sus municipios de los demás. Ahora. No se me pongan de santos y sean sinceros al contestar esta pregunta. ¿Ustedes celebran la Semana Santa así? ¿O la celebran así? Perdón, abuelita, me emocioné, pero es solo por el programa. Pero siguiendo con el tema de que no se puede comer esto o aquello, también la Semana Santa es característica por sus deliciosos platillos, como por ejemplo la sopa de queso, que es mi favorita, también el pescado frito, eh, las sardinas, por supuesto, el almíbar. Yo creo que eso se come en todas las partes del país. Y, uy, cómo no podría mencionar. La cosa de horno con un cafecito. Por cierto, cada año... Eh, cumplir con estas tradiciones se viene complicando porque la cosa está tan dura en Nicaragua que a las familias pues no les alcanza, no les da la bolsa para preparar todos estos deliciosos platillos característicos de Semana Santa. Por ejemplo, datos que conseguí, eh, que ustedes, algunos de ustedes me proporcionaron, para realizar un almíbar de cinco personas se necesitan como mínimo 265 córdobas y esto va a depender en la variedad de frutas que le querrás poner o para las que te alcancen también para realizar cosa de horno por ejemplo para un aproximado de cinco personas también como mínimo gastas 300 córdobas principalmente porque lleva queso y hablando de queso la sopa de queso son casi 500 pesos, porque la libra de queso oscila entre 90 o 100 Córdoba, dependiendo de la zona. Así es que casi 500 pesos para una sopa de queso para cinco personas. ¡Qué sanganada! Por otro lado, todas nuestras tradiciones se han visto afectadas, por supuesto, por la dictadura de Ortega y Murillo, que bueno, se han encargado de hacer lo que se les pega a la regalada gana, con las costumbres del pueblo, como por ejemplo prohibiendo las procesiones de Semana Santa. Se imaginan el golpe tremendo que esto representa para tradicionalistas que año con año pagan promesas y que viven estas fechas con tanta fe y devoción. Y no se trata de qué manera lo celebre vos, cuál es tu religión o cuáles son tus creencias Se trata de respetar las tradiciones y las creencias de cada quien que ese es un derecho Y no es que uno quiera politizar todo Es la dictadura guaranga de Ortega y Murillo que nos tiene destartalados Adelante aquí siempre en Victoria pues que lo sentimos alero celebrando esta Esta pues... Que lo, vamos al balneario aquí de Pochomil. aquí en familia, contento, con estos espacios que nos ha brindado el gobierno para ni que Daniel hubiera hecho la playa y díganme, ¿quién tiene todo politizado? Imagínense que una tradición tan bonita como las alfombras pasionarias en Sutiaba León han sido condicionadas y este año solo van a participar simpatizantes del frente sandinista hay algunos tradicionalistas que son afines a Ortega así que no se asusten si de pronto ven en una de esas alfombras a la chamuca representando a la Virgen María y a Daniel Ortega ojalá que a Daniel Ortega lo representen como lo que es el verdadero diablo y bueno mis zánganos hasta aquí llegamos por hoy pero antes de despedirme aunque suene cliché no quiero irme sin recomendarles que vivan esta semana mayor con mucha responsabilidad si van a salir de paseo tomen medidas como asegurarse que todo en sus casas está desconectado bajar la palanquita del gas, eh, recomendar su casa también con alguien de confianza por supuesto, dedicarnos en cuerpo y alma a cuidar a la niñez, en cualquier lado, pero principalmente si andan en balnearios públicos. Y por supuesto, si toma, no maneje. Y si maneja, no tome, ni una. Buenas noches.